internaron de urgencia a Beatriz Salomón por un cuadro grave. Beatriz Salomón debió ser internada de urgencia por un cuadro grave, según anunciaron este lunes en Los Ángeles de la Mañana, el ciclo conducido por Ángel de Brito por Canal 13. De acuerdo a la información que se dio a conocer en el programa, la actriz habría comenzado a sentir fuertes dolores de abdomen que la llevaron a acudir al Hospital Fernández, donde quedó internada. Además, según trascendió, la reconocida actriz deberá ser intervenida quirúrgicamente, ya que, aparentemente, tendría una hernia umbilical. Salomón fue acompañada por la abogada Ana Rosenfeld y se espera tener más información sobre su estado de salud. No hay un diagnóstico bien claro, pero en el entorno de Beatriz dicen que es grave, informaron en LAM. Tenía un dolor de estómago muy agudo, y será intervenida quirúrgicamente. Vale recordar que el artista viene de vivir semanas complicadas con la internación de su hija Betina hace 15 días, y con un revés judicial en la causa en la que demandó América Televisión, EJ Works, y varios periodistas como Jorge Rial y Luis Ventura.